¿Qué tal, queridos amigos? Feliz día para todos. Celebramos hoy como iglesia la solemnidad de la Inmaculada Concepción, un dogma proclamado por el Papa Pío IX en el año 1854, en el cual hacemos la afirmación de fe de María como Inmaculada, sin tacha, desde el mismo momento de la Concepción. Le damos gracias a Dios por la presencia, la figura y el acompañamiento de María Santísima. Ella acompaña en nuestra historia, en nuestra vida. Bendito sea Señor por siempre. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando a su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.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 la visita del ángel, a la Virgen María y todo este programa de salvación, este anuncio de la salvación. Para Dios nada imposible, hágase en mí según tu palabra. Son esas palabras claves que quiero invitarlos hoy para que meditemos. La grandeza de Dios, el amor de Dios no, no tiene nada imposible. Ama a todos, perdona a todos, nos acoge a todos, salva a todos. Pero espera a Dios, espera a Dios de nosotros esa respuesta, la respuesta al estilo de la Virgen, hágase en mí según tu palabra. Que aprendamos de María Santísima, la llena de gracia, a hacer la voluntad de Dios. Cada día que nos esforcemos en agradar a Dios, en hacer las cosas bien, en servir, en amar. Que a ejemplo de María Santísima, hoy, queridos hermanos, hoy y siempre, digamos, hágase en nosotros tu voluntad. María Santísima, enséñanos a hacer la voluntad de Dios. Feliz día para todos mis queridos hermanos, un abrazo.